Azúcar. Flores. Y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Soy Mim Silva y nos encontramos con Sabi en la presentación de las chicas superpoderosas. Dime, Sabi, ¿cuál es tu chica superpoderosa favorita? Es bombón porque siempre está ahí cuando sus hermanas la necesitan y es muy alegre. Por eso me encanta su carácter y su forma de ser. Y aparte, estoy muy emocionada por ver los primeros capítulos de la serie Las chicas superpoderosas. Pues ya lo saben, quédense con nosotros para ver todos los detalles de la presentación y de los capítulos. La realidad de esta serie, como mencionaba en la, en la introducción, es... Una nueva serie de las chicas productoras, pensada, creada, diseñada y construida de desde cero para nuestros fans de hoy. O sea, en realidad eh, sabemos y, y estamos muy agradecidos de tener fans de todas las edades, fans que llegan hasta los 25, 30 años. Pero para quienes trabajamos y para quienes creamos nuestro contenido es, es para ellos. Soy David de y tengo una pregunta. De de hace años para que en la actualidad nos guste fue un, un reto interesante eh, creemos que, que las chicas superpoderosas tienen esa esencia que mencionaban y esa magia para trascender para generaciones en realidad eh, fue basar en el original y hacer algunas actualizaciones en eh, todo el contexto si se fijaron cambia o sea, el, el hecho de que usen los celulares eh, hay una referencia ahí a Uber eh, son referencias a la actualidad eh, que logran, que junto con el humor, la acción y lo, la tecnología, obviamente, pero lo entrañables que son los personajes, eh, puedan funcionar para, para diferentes generaciones. Entonces, creo que, que Bombón, Meirota y Uruga están más allá de, del tiempo. Son personajes muy queridos y, y es por eso que creemos que van a funcionar perfecto para una nueva generación de fans. porque acabo de ver los primeros capítulos de la serie de las chicas superpoderosas. A mí me encanta esa serie porque son unas hermanas muy unidas que son muy pequeñitas, pero a pesar de que sean muy pequeñitas, pueden lograrlo todo. Y luchan contra los villanos en cualquier momento. Y lo mejor de todo es que podemos aprender algo de las chicas superpoderosas. esto fue todo, muchísimas gracias Cartoon Network por invitarnos a la presentación de las chicas superpoderosas, no olviden que deben ver la serie, tú recomendarías la serie de las chicas superpoderosas sabe sí porque es una serie que tiene mucha importancia de tres hermanas que son muy unidas Exactamente, no olviden que a partir de este lunes ya podemos ver a las 7 y media de la noche por Cartoon Network los capítulos Y después de dos semanas, o sea la tercera semana, el jueves se estrenarán más capítulos No se lo pierdan, soy Mim Silva, hasta la próxima eh, No olviden darle me gusta y suscribirse, si lo dije bien